Continuamos ahora con mi gente linda de el signo de Leo, de Sol, Ascendente, Luna. Vamos a ver cuál es el mensaje de esta semana para ustedes con el tarot de hoyo. Y bueno, recordarles que se pueden suscribir al canal, darle a la campanita para que les lleguen las notificaciones de los nuevos videos que, estamos, que estoy subiendo. Así que vamos a ver qué tenemos esta semana para mi gente linda de Leo nos sale la intensidad. Wow, es una carta que nos habla de llegar al fondo del asunto. Si bien puede ser que eh, hayan diferentes temas ahorita en tu mente, haya algún proyecto profesional o emocional andando, es una semana en donde te conviertes en una flecha, bueno, bueno aquí parece más bien un triángulo, pero como en una flecha, te pones intensa, intenso con tus proyectos porque quieres dar lo mejor de ti, lo, lo máximo que tú puedas dar. Lo único que te puedo decir de esta carta eh, en negativo es que mm, cuidado con querer ir rápido y no prestar atención a los pequeños detalles recuerda que todavía mercurio está retrógrado hasta el 4 de noviembre hasta entre el miércoles miércoles y jueves y eh, bueno si necesitas apasionarte porque es tu característica además tú eres el signo que rige el corazón el chakra corazón y te entregas con todo entonces bueno simplemente hazlo Sigue a tu corazón. Ahora vamos a ver cuál es el mensaje que tiene el tarot de Rider White. Para mi gente linda de Leo, de Sol, Ascendente y Luna. Lo primero que nos sale. El 5 de Oros. La Rueda de la Fortuna. Muchos 5. Dos 5 ya son muchos 5. Y bien. me gustan, Me gustan estas cartas para ti. Primero. El autoestima, el amor propio va a ser clave en esta semana. La Rueda de la Fortuna nos estaría hablando de cosas rápidas que vienen para ti. Cosas que eh, si bien las vienes planificando de un pasado, es como que ahora tienes el sí. También hay que tener un poco de cuidado con esos conflictos mentales, sobre todo mentales que tú mismo te estás creando. Te puedes estar ahogando en un vaso de agua. Eh, yo te diría que sí es una semana para hacer deporte, para energizarte, porque ah, ahí se puede estar un poco debilitando el cuerpo. También para descansar, pero para hacer deporte. Eh, el 5 de oros, mmm, pues definitivamente poner el acento en el amor propio. Hacer cosas que te gusten, que te plazcan. Pueden ser también mmm, masajes, pueden ser... Eh, cosas creativas con las que conectas con tu con tu niño con tu mujer con tu adolescente interno tanto para mujeres y hombres no entonces en la parte económica yo sí les diría que es un momento de estudiar de planificar de repente de hacer un presupuesto hacerse un budget un presupuesto porque si bien sí se ve una linda abundancia económica, también nos está hablando de que la planificación va a ser necesaria, eh, estudiar, de repente hacer una actualización de su carrera o hacer una actualización eh, por cultura general, conocer un tema, puede ser también que se metan en cursos universitarios o que pues llegue allí un, un curso que les ponga como un plus, en su carrera, el 9 de oros es un súper buen augurio y el caballero de oros también nos estaría hablando de personas eh, o de como esos momentos de suerte los juegos de azar también pueden estar muy bien aspectados para ustedes, vamos a ver ahora con el tarot de la magia sexual ¿cuál es el mensaje para las personas casadas en relación o en relaciones y para las personas solteras para los solteros y solteras Vamos a ver primero para los casados, nos sale el diablo, más supo el diablo por viejo que por diablo, pero también nos sale, nos sale la templanza que es el ángel y nos sale el 10 de basto, me encanta esta carta, para los solteros. Bien, comenzamos por el diablo. El diablo... Siempre tiene muy mala fama. Pero, ¿qué pasa con el diablo? El diablo también estaría hablando de ceder a bajos instintos, de ceder en, en la relación o de dejarse o más bien querer controlar a otra persona, sobre todo por, um, por esos bajos instintos, ¿no? Como que querer experimentar cosas nu nuevas o quizás un poco diferentes o que transgreda al otro. Entonces, yo te diría, si bien eh, el 5 de oros está arriba de esta, de esta tirada, no es el momento ni de querer controlar, ni de manipular, ni de experimentar cosas tan fuertes, tan radicales en la parte sexual o eh, meter... Como que cierto picante a la relación que no va. O sea, esto puede ser que bien quieras tener una relación abierta o quieras traer quieran traer a otra persona a la relación como una especie de trío. Ten mucho cuidado con esto porque moralmente, emocionalmente, no estás bien para esto. No está bien aspectado. La templanza, por otra parte, nos está hablando de esa ese cuidado eh, que tienes hacia ti eh, tus angelitos te ayudan te apoyan te acompañan de alguna manera te dicen que estás listo para llevar la relación a otro nivel no te, no te voy a decir que de repente sea con otra persona pero puede pasar puede darse el caso de que sea con otra persona y, y sin embargo si es con la persona que tienes actualmente independientemente de si es hombre o es mujer dejar las cosas muy en claro para que los dos puedan disfrutar de lo mejor de cada uno porque el leo cuando está muy bien da todo de corazón y lo lleva es súper generoso en las relaciones es muy bonito estar en una relación con un leo que está muy bien emocionalmente porque cuando no están bien emocionalmente pueden ser egoístas egocéntricos la relación puede ser un poco narcisista pero cuando ustedes están maravillosamente bien, cuando se sienten bien, se sienten realizados, no hay esa energía de frustración, pues son puro corazón, son puro amor, generosidad, regalos vienen, regalos van, eh, y, y además que las cosas se dan eh, como que tienen que estar juntos para que todo para que todo, todo, se, todo conspira, todo el universo conspira para que ustedes estén, estén juntos y, y tengan lo mejor. Ahora personas que están uh, solteras, pues quizás no es el mejor momento para buscar a alguien. Si bien pueden estar llegando personas a tu vida para tener encuentros ocasionales, aprovechalo, disfrútalo, pero quizás no es el momento para entablar una relación, porque tú estás pasando por un proceso tanto de reestructuración emocional como de reestructuración Puede ser en, en, en tu proyecto económico, puede ser en tu proyecto eh, profesional y necesitas ese tiempo para meditar, para entender qué es lo que quieres, hacia dónde vas. La papesa más bien nos está diciendo como enfócate en ti. Eh, quiérete tú, amate tú, está bien tú contigo mismo y luego vas a, a poder estar bien con otros. Sin embargo, el 10 de basto pues, nos augura eh, una semana bastante... Eh, Positiva y de repente bastante caliente, con idas y vueltas, ¿no? mensajitos van, mensajitos vienen, pero bueno, disfrútalo. El único consejo que te puedo dar es que lo disfrutes al máximo. También nos estaría hablando de fertilidad, es un momento de mucha fertilidad, pero fertilidad que está dirigida no para tener un bebé, sino para crear, para hacer cosas en el mundo material, hacer cosas cosas para tu proyecto profesional para tu profesión para tu trabajo, para tu placer tu completo y, y, y, y tuyo, muy tuyo placer, ahora bien vamos a ver cuál es el mensajito para mi gente linda de Leo vamos a ver cuál es el mensajito que eh, tienen sus ángeles con estas cartas pueden hacer preguntas y ellos pues responderán Vamos a ver cuál es el mensaje que sale para ti. Dice, déjalo estar. Sea cual sea la cosa que tengas, pensando y pensando y repensando, déjalo estar. Ni siquiera pelees con eso en tu mente. Déjalo simplemente que pase como un pensamiento, como cuando pasan las valijas o las maletas, el equipaje en... en, en el carrusel de, del avión, que estás esperando el avión y pasan las maletas y pasan y pasan. Bueno, déjala, deja que tus pensamientos pasen como esas maletas. Bien, ahora vamos a ver eh, con las cartas de Hoponopono, cuál es el mensaje para ti de la técnica hawaiana. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Vamos a ver qué cartita sale y nos dice, yo acepto, todo es perfecto yo acepto, todo es perfecto, va como que muy congruente con déjalo estar, ¿no? Y bueno, la intensidad de esta semana sin duda va dirigida a los proyectos profesionales y, ¿por qué no?, también a la relación de pareja. Mucha gente de Leo puede estar también sintiéndose sola, pero se van a dar cuenta de que están más acompañados de lo que creían,